de grave. Disandro, ni de cola, tío, estoy aquí. Tío. No te paranoyes, tío, ten tenemos que estar en la historia. Vale, vale. Ya <tose tose tose tose risas> no se ¿Eh? para A qué Pero es tan difícil sentir tu adiós Lo siento, no puedo Bueno, muchachos, hemos acabado la maqueta aquí. Se llama Uy, pa, que lo digo mujer.